Sí. ¿Tienes sí. sí, que compañero? depende del día. Tres minutos, tres, cuatro o cinco saltos de el con Como no hay descanso, como Un minuto de descanso, Es buenos días. Hasta seis, siete, depende del tiempo. ¿La serie o está bien? Depende, yo también. también? el que haciendo bastante ¿Por qué? Porque a Ah, yo Sí. ¿Con No yo tengo de y estaban ya como... cuando eran niños. Claro, que me pero ya no no, era un que ya pero no me di cuenta no y te qu ah, qué suerte porque que y se eh, ya a la de mi, en el conno, ¿vale? yo yo No, de de de ¿Te puedo hacer una idea? Ya, sí. Mañana. Como Como la mía. A a la mía. Como ¿Sí? la ¿Qué tal? Sí. ¿Qué, qué tal la sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va a ir a la ¿Qué Sí. que te Sí. Sí. ¿Te sirve Que perfecto. No me ha puesto la rodilla, que <risa> sí. con la ¿Te ha la rodilla? ¿Te duele todavía? Es que no ha quise mucha mariposa. Y sí, si sí, lo siento. ¿no? Pero a mí con la misma como me no, me era me era a Me la ha puesto más como dices que. lo suyo. me la ha puesto más. Así que Es una señal no de dos no, parte duele ya. un no, no, no, no, no. A no más cuando condición y cuando la La, la muñequera esa donde la vieste. Que la muñequera esa me la vieron, tío. Y la compré sí, yo. Oh. ¿Qué estaba cuando la aparecía? ¿Por sí, qué no te voy a decir no lo ¿Tú, tú la tienes, tienes para pulgar ¿no? también, ¿Qué? Tú la tienes para pulgar. Sí, claro, ¿no? la me eché aquí pulgar y luego te la haría. ¿Por qué? pasa? Un pulgar, poquito. pulgar? ¿Qué te lo crees aquí en la parte de Sí, Un así y aquí no. Pero se ve normal, ¿sabes? No, ah, sí, pero eso puede ser que tenga el cubo de un poco ¿Más? desencajado o un poco de o lo que sea. Yo sé Yo si quiero que me ponga este si no me aparece. A ver. Yo estaba mirando que yo te ganó. ¿Tú cómo la has buscado? ¿La has buscado por Amazon? Ni siquiera con presión. ¿No lo más? quieres? Sí, yo quiero que ¡No, no, Pero si se os creado, la ha que más fuerza. ¿De que no te lo veo. Me dijo más, yo me perdí. pintado? Ah, vale. Vale. Ah, por pues venga, cuarto, por favor. Venga, pues voy un poquito, no se bueno, Vamos a tirar la mano, la a coger la cabeza, ¿vale? Voy a dominar por encima, ¿vale? La idea aquí es llegar, voy a dominar por encima de la cabeza, pero la idea es llegar a la silla, ¿vale? Lo voy a hacer para llegar a la silla es que me un poquito, doy un pasito, ¿vale? ¿eh? Voy un pasito, y ahora que hay, ahora voy a colapsar, pero no me tiro lo loco, ¿vale? Lo que hago es sentarme en el suelo, este pie. Se va a quedar a la parte del pie arriba y este, y, este, y este pie va a quedar en el suelo completo, ¿vale? A la vez que empujo, ¿vale? Ten cuidado abajo que el chido, ¿vale? Que, que pegar sí. ¿vale? aquí. Eso. ¿Vale? La idea es que no te caiga el olor. A ver, un equipo de base, ¿vale? Venga, Un sí, la pasito largo para no caer en si cae el suelo. Vale. Sí, claro. ¿Veis? ¿Caigo o no caigo? Nunca, no nunca no prefiero, no te entiendes, ¿vale? De vale suerte, no te no te vale. vale. <risa> vale. tenemos la cabeza. Ven, yo cojo la silla y mato esta mano para que no la apoye. Y ahora, doy un pasito, doy un giro y desfego este poco, ¿vale? Y voy al suelo, ¿vale? ¿Se cae, mamá? ¿no? Sí, pues lo hacemos no cae. Me... Pues, no, oye, ¿qué hay? Pues, lo bueno. mates pues, pues, que viene, vemos que pasa, ¿vale? qué pasa cuando lo vemos acá, ¿vale? que tiene que hacer para no caer, ¿vale? Y vemos qué pasa, ¿vale? Ahí tenemos una historia. mamá dos cabezas, aseguro primero la cabeza y luego vale Nos abrazo con todas las partes Y ahora es importante que cambie la cadera, lo hago muy despacito, ¿vale? Me siento y los sueno el pie. Y ahora ves que lo pongo en el suelo, ¿veis cómo estamos? meto los en la cara. ¿Vale? ¿Sí? Y vamos a romper caer, ¿vale? Sí. Venga. Ahora, por favor. Me mata la mano, tira la cabeza, cojo cabeza y ahora doy un pasito para llegar aquí. ¿Vale? Es como si me un. Tiraron... Aquí es Crochet, en eh, España, ¿no? En el estado donde se ve un gancho, ¿no? Pues, bueno, un pasito y ahora cambio la cadera, ¿vale? Y freno el pie, el pie, el pie contrario, lo freno. ¿Vale? La suele subir con las manitas, con la, el omblito, que se sí, va vale, mucha presión, pero luego hay esto es la presión que cuesta, ¿vale? Y esto lo que lo mantiene ahí. ¿Vale? Bueno, lo que está haciendo es un poquito. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. vosotros allí, nos quedáis en la barra. Bueno, vamos a hacer dos Vale, compañero. Vamos a probar ¿Está bien? No. Vamos a empezar con la pierna. Vamos a intentar con la ¿Vale? La idea no es que me llamo para la lucha, sino que nos ha un poquito la cadena. ¿Vale? Es un poquito de agilidad.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 Vamos a empezar con la rodilla. ¿No? por lo ¿no? que vamos a hacer el back. Voy a coger, la mano izquierda, la mano derecha sí, sí. la pongo la ahora, ¿vale? ¿verdad? Pero ¿Vale? ¿sí? para que no la mano izquierda va a coger por encima de, no ese, ¿sí? ¿Vale? no y voy si sí. ¿eh? sí, sí, ¿sí? sí. bueno, a meter voy a meter por dentro así. ¿Vale? ¿Vale? Aquí está, el pie por debajo de la silla, con tu mano por fuera de Si viene la mano. ¿Vale? Me puedo ayudar cruzando, vale. pues, o lo puedo hacer directamente con la no, mano, ¿vale? vale. Ahí con la mano, ¿vale? Y ahora sí. un ¿Vale? pues, aquí, lo, lo subo un poquito. y ahora, Ah, tú tú tú y rara. Rara. Sí, sí. No, esto es lo más raro. Sí, pero no es que lo redondo. Tengo Yo sé que hay un poco rollo, pero... Quiero que se haya soltar el agua. Que un poquito de movimiento. ¡Vale! Y ahora subo otra vez... vale, tenemos que pasar, tenemos que animar, tenemos el matamos ah, al hombro, vale, que yo tengo que aquí. no sé si la cabeza va vale, a vale, y este que entra, así de no encima, y así, la así que... vale, así, yo que hago, ahora aquí, un poquito despacio de empujando, ¿vale? Es importante que esta mano quede dentro de sus piernas. Ahora lo siempre lo cargo un poquito, agarro la silla ¿Vale? un poco Vamos a sentarlo, ¿vale? Sí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir estamos aquí ¿eh? sí, por dentro, ah, sí, está. Sí. Por dentro. Se göndió, para que, sí. clave, sí, vale. bueno, vale, agrega, que no vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos por si es fácil, igual, vale, levanta poco, de muy muy tira tira. De no me quieres. Así, vale. no puedo no que nada ¿Meto dentro? No, no voy se se a girando. Girando. No, ¿Tú? no, se no, se se más más no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿A Sí. Dijo que se la pillaba a la a intentar. no. ¿A no me tengo. ¿A Sí. la vida? la la vida? ¿A la que ¿A la vida? ¿A ¿A pues, cuidado de, Ahí, cuidado. Cuidado. de arriba Tú la tú la cabeza Ay, de la de por aquí por eso está aquí está aquí está aquí está aquí Sí, aquí sí. aquí está aquí está aquí está aquí La aquí está aquí que aquí esta aquí está que sí sí la este lado la o sea, este pie pasa aquí y este ahí te o sea, no? Yo hago no, así. así, pero tienes que Yo para llegar aquí, no hago vuelta. Vale. Para llegar aquí, ya. hago este. Ajá, exactamente. Si no con este pie, con el otro, ¿Vale? Pero no sé que suelte la cabeza. Ahí, vale, si suelta la cabeza, Vale, vale. Vale, Vale. Antes de eso, podéis que Vale. Vale, sí, sí. Está muy vale Un poquito más orientado. Un poquito más orientado. Un poquito más. Un poquito más. Un Un poquito más. Un Un poquito más. Vale. Sí, está Ahí está. Ahí está. Como por el pecho. Bien. Agarra la mano tú primera. Ahí te agarra la cabeza. Ahí tú por encima. Venga. No un pasito con este pie. Te agarra así. Eso. Y ahora lo tiras para allá. Este es el pie que hace la frente ah, ah, vale. Bien. Y ahora, se eh, este va este. al suelo. Puro al suelo. Este.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 ¿Vale? Sí, Ahí Sí, para Sí, sí, Ahí está, ahí son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 y después a de ¿Tú hagas la mano? y me la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 era muy no no no no no no no ¿Y anda aquí? es? Ven, ven, ven. No pasa Está muy bien. Me no. Vale. ¿Te toca, vale. cabeza... no? Sí, sí. Sí, así como que por voy a poner. No. no, no ¿Te ¿Te no, no, la no, La no, la no, no, no, te, te, te a, a, a tirarte al suelo. que y Es ah, vale. que a Te tocas, ¿no? Sí. Ahí tiene que ir. Claro, pues ahora yo... <risa> Ahora tienes que seguir girando, olvídate. Y que es Ahí quise ir de la intenta ¿El qué? que Cuando te lo haga yo, <risa> tú me harás que seguir aquí, porque que no me Ah, okay, sí, <risa> vale, vale, vale. Pues decía, ¿cómo es que tiene la mano y suelta? Es que tú que a que Vale. Es que al caer tiento a poner claro. más, Para no pegarlo más. Ah, no. Vale. Pues, vale, vale, vale sí. ah, yo quiero tampoco. No. ver, ¿El No, no. Ahora <risa> <risa> <risa>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 Vale, vale. No, no, no, no, no, no, estirado. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que... no, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como no, no, no, no, no, no, no, no, Me no, pero... no, no, no, no, no, Sí, sí, sí. Que sí, sí. prácticamente uno va también. el ¿Y el, el otro? El, pie ahí, el, pie, ahí, el otro. Ahí, no? Sí, ¿Y sí. el, el, el, el, ah. el... Bueno, el pie? ¿Y el y ahí. pie? Eh, sí. La trice, ¿Y el pie? ¿Y el pie? ¿Y el pie? ¿Y el pie? ¿Y el pie? ¿Y el pie? ¿Y el pie? ¿Y el pie? el pie? ¿Y el pie? el pie? ¿Y el pie? ¿Y ¿Y el Vale, giro no, no, lo hace este si vale, A Entonces, pie, sí. con la mano, te tiro y me quedo haciendo energía. Pero, oye, he llegado a la mano. Sigo girando, me quedo sin energía porque quiero ah, well, He ¿no? eso no, ah, <risa> no, ah, sí. no por encima de ya me también que de a contar como se no me casar estira ahora mismo la caída no ah no, así. Sí, eso, claro. ah sí. ah sí, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Estira ah ah Estira no, Me dicen que me No, no, no. Carné, no, no, no. Sí, te toca. Sí, vale. <toc ya, no, se ¿Se ¿Ya está no sé qué he hecho me ha metí otra vez la metí cuenta? metí la metí la metí ¿No metí la metí Métete a gordo, me me que te lo va a dejar. a gordo, metete a gordo, metete a gordo, a gordo, metete suyo dentro metete a gordo, metete a gordo, metete a gordo, a Pisas, mis al suelo, si no, suelo, suelo, suelo. suelo, eh. La verdad, eh. que está corta la cadera o no es que eh. No me sepa para mucho que pega. ¡Sí! Tira, tira. Eso, sigue girando. Sigue girando, sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Ahí. Ya. Tira el otro de la cadera. Tira con el tira. Eso. No me más. Sí, no ¿Te lo meterías la mano? ¿Te lo meterías la mano? No, los días y la Sí, los niños de descanso. Sí, de pues. Y la otra vez, que... Y tu mano ya es mano ya es mula. Ahí. Cadena, así. Ah, pues, ¿toma? ¿Toma, tama? ¿Toma, tama? ¿Toma? No, no, la otra no va buscando ya el pie. Ahí. Sí, lindo. Mucho, mucho trabajo ahora, tío. Sí. Claro, en en sí. Al pensar en el se Porque va a y se eso. Salud. ¿Qué le dije? Te lo juro. Antes levantaba tres, cuatro, diez, niñales, y la pastura. Pero ¿tú que tengas que coger el mismo, ¿no? no No me nada, yo estoy igual. No, pero de este hecho no digo de lo otro. De lo otro. De lo otro, claro, claro. Me tengo cansado de, el de todo. De esto. Ahora sí. ¡Oh, bueno, a sí, he Sí, sí, tío. Pero es como un culo. ¿Te he hecho daño? No, ¡No! yo sí, sí, es eso lo que me Sí, pero para ello... Vaya, no, no, no, me refiero a que he tenido el control y el la izquierda, pero rápido. Sí, porque que me hecho entonces. No, pero sí ahora la otra ha hecho no Esa mano la hecho, la mejor que movido para poder meterlo. para coger para coger para No yo. la mano más Me hace Ya no, pero, pero te a ver, lo que a ti una coño, joder. Eh, a ahora sí, ya me vi. te la mano, pero no se que te Vale. Sí, el cuerpo se va a caer. Sí, ah, si si no tío. Al principio yo eso trabajo que No me da pereza. Eso lo creo. <risa> <risa> es que yo decir? Te dejas malo de diario. Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. ¿A ver? no queda. Pues, vale. No brazos si no hay lo que oh. hay.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 Sí, tira para Sí. Sí, no, Pero bien. Ahí. Sí. ¿Eh? sí. No, Uy, creo que eh. No. No, que barra, si tu par de todo, si Bueno, es no, verdad, si te tiras para allá. Sí, sí. Voy me quedo medio. ahí ahora hay que hay no, no. No, Llevado? no. No, no. No, yo. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No, no, no tira. Ya lo ya lo tenía Sí, no, no, no, no, no, no, no, ¿Te <SILENCIO> <SILENCIO> va a acompañar? si te hago te a ¿Cómo? ¿Tienes que una de ah, cama sí, a mí? Sí, un poco más. Ah, me gusta más el. Coger claro, una chubaquera. Más como el chubaquera. Yo realmente. Yo Yo no lo bajo el para tirar. No porque. Vale. Me está saliendo así, digo. Sí. Como te bueno. cojo ya es sentarme. Y como claro. Que no hago. ¿Qué hago? ¿Sabes? Tán? Sí, sí. ¿La mano. La ha sacado. No No Yo la he sacado. Ah, bueno, venga. ¿Somiet? ¿Somiet?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 no, estamos por el final de a <tose> La... La... la caída tiene, ¿verdad? No eh. Sí, no. No, no, no, no. Creo que es lo único que va a decir. <ríe> la que vemos, ¿eh? Te toca. Otra vez me despego mucho, tío. Ahora un pegadito, ¿no? Sí, vale. no te estás sentando de izquierda, estás haciendo la pantalla y te estás sentando y te estás tirando aquí. Te arriba, ¿no? Te estás tirando sí aquí, claro. Sí. me vas a echarle primero, es que, crear ese equilibrio, ¿cómo lo creas? Te le ¿vale? Es esto. Vale. Vale, la la Sí. sí. ¿Vale? No te se queda. Si queda. se queda. se queda. Sí sí sí. ¿Y eso no hay? ¿Y no? ¿Para que ya. es eso? ¿Qué es eso? No es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Gracias, por, por no nosotros yo me jodí. ¿En serio? ¿Qué me he dicho? Sí, que No, ¿El qué? Que me no acuerdo de, de lo que va a llegar este verano y estoy disfrutando de esto, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me va a ser la leche. De calor, dices, ¿no? Hombre, claro. Va a ser un infierno, ¿eh? Yo ahora no me voy a quejar, si no, bajo el julio, a otro. Muy bien. Yo no tengo ni aire en casa, tío. Yo tampoco. Vale. Bueno, me veo prendiendo el suelo. Si te digo, el que buscaba hoy en verano, No a dormir la noche... Y Aterrazo, a Aterrazo. No, no, no. Sé me pongo un vídeo de pantalla negra con tormenta. ¿Qué dice? ¿En serio? que escucha el audio, El audio de la tormenta, claro. Y está parada ahí todo? una Hostia, lo ¿no? sí, sí, Vale. ¿Me toca? también que la gente la ¿eh? Total. Vale, no. momento. Ah, sí. Sí, sí, sí, no, va a madre, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo tienes si yo fui aquí, estoy conmigo, estoy Ah, vale, si yo así. vale, si yo si vale, Vale, no Vale, no Vale, vale. Vale. Qué regalo? Qué ah, evolución. Qué Mira, me Hasta que no tu fantadilla, hey, me tiras un poco. ¿cómo? No la hago no sí. primera. Tienes que pegarlo mejor un poco más al piante. ¿no? Pues sí, más. No Mira, no ah, tira súper lilita. <claws> Ahí. Ah, sí. Ah, sí. no a... ah, tirado, Antes sí. Si no llega... Ah, no te la tira con la trayectoria. Antes notaba que me estabas tirando y no notaba tu pierna, hacerme las pantalillas. Ya cuando voy cayendo se te nota. ¿Me, ¿Me entiendes sí. lo que te quieres decir? Sí. Sí. Ahora sí, debe hacerlo. Vale. Pero vaya, aquí tira, que no... más o menos... No, no va a quedar siempre... No, se me ha tirado como puede. Claro, pues, eh. Sí. Vamos, <susmiente> sí. vale. o sea, no, si lo he visto Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ¡Te ¿Es bonito? Sí, me <ríe> cae sí. okay, vale. así. Claro. Claro, <risa> sí, ya. Día, día hecho es más joven einer, que comer, pero, no hay? Sí, ya. ¿Qué es lo que hecho lo más joven, no El ¿eh? Para arriba. Es que Sí, sí. Si tienes que no lo presentas, ojo te lo juro. Bueno. ¿Qué pasa? Así ¿Qué más? Mira, lo dije sí, sí. me está un poco rara, eh? No, pero bien, bien, yo bien. Bueno. Me salto. ¿Vas bien? Vamos sí. voy a ver. Y ahora, la súper lenta. ¿Ves? Ahí casi me he puesto la, la tienda. Se me ha saltado la tienda un pronto, pero en Madrid, para no... No, no, no, no. Es que la me comí arriba. No, no, no. ¿Qué no, pero que no, si, sí, si, sí. no, no. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, esfera, no, no, no, no, no, no, no, ah. vamos, bien, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yo cuando no, Última. Por No, no. yo no que subí un. Sí, y le subí también al YouTube solo. No estoy subiendo ¿Pedir a Sí, a él? A mí no sí, no Solo me salen eh, no, días, de... solo me ah, salen días que te enseñan en el toño en casa. Uy, No me pido ese margen, no. Ah, no, ¿Eh? no está de moda, de un no vestido de estos troncuchos y que tiene una bombilla detrás. Y te estoy a ti que le ve el brazo. ¿Qué dije? ¿A eso lo, ¿Lo veo yo? No, ¿Ya? ¿Ya? no, no me pido eso, así que... A mí no me gusta, a mí no me gusta. A mí no me yo no me paro ni mirar, ¿eh? ¿Te, te, Ko, unaware... te salen, rápido, te salen ¿Por porque salen porque ¿Por miran flores. Porque... Porque... No, no, sea... no, pero a veces que te... a, persoan... veces... te... a mí me salen perritos de gatitos. No, pero en el sí que son cosas ¿Eh? muy... ¿Eh? Sí, claro. Ya ya lo que nos compra a a mi me sale lesiones de ejemplo, muy sentadilla, que se le para la y se cae. A mí me comida que esa lesión de que se le rompe el pecho.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 Oye, se distendía y se es es jodía, ¿no? No se era así. Había uno de que no tenía, que teníamos una mala al principio de la entrenador. No, no, no. Que le faltaba un pecho entero. Un pecho entero. Pero el nacimiento fue... Sí, yo creo que sí. O tuvo un nacimiento, no. no, no, no, no, no. sí, sí. o un camión, o no, cualquier acero. No. ¿Está bien? ¿Qué peso era? Era grande. Y esto estaba... le faltaba un pecho. Y yo he visto. Esa gente de aquí Y yo he visto uno en bellata. Y le falta un brazo. Se pone Claro. Pero no, de forma que su hábitat también. Ah, ¿sí? Y el triángulo lo suelta fácil. Ah, sí, no, por eso los jugos, ah, sí, sí, sí, sí, porque están están acostumbrados a pelear con los diestros ¿no? que los diestros los, sí, los Exacto. Pero yo lo veo ah, y digo, son ejemplos total, La gente que supera esas cosas, ¿sabes? Porque todo el mundo lo supera. La la claro, sí, es ah, un claro. Pero Como así yo es, lo veo y me impacto, digo, qué, qué, qué cojones. Como con una es verdad que tiene su ventaja, pero... Ese es es No, no, la aquí, 50, no, no, no, es ¿No faltaba esto? entonces. no? no? ¿Te lo que no? no? no? ¿Te, de sí, te y oh, qué tanto es que no? que no? ¿Qué? no? que no? no? no? ¿Qué? no? no? ¿Qué? que no? no? que no? no? no? no? no? A no no ah, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mejor por lo menos no. Si no, pero. No te he hecho zancadillas, te he metido el primer aquí Para la la ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Oh, sí, bien. venga, venga, gastate un poquito más Me Porque si quieres, abajo ¿eh? No, <risa> <risa> <risa> <risa>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 No, no, no, no, ¿A usted Sí. falta? No. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Está acá, está sin sí, está pero es que este pie te voy a pensar que a Permiso ¿Te la no? no, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, mí floquísimo allá. Flojísimo. Los varones que lo son. Uh, ¿Eh? <risa> ciudad, <¿dónde> <risa> ah, vale. Me queda aquí y yo bajo. así la verdad está? ¿no? Sí. <risa> Ah, ha salido rehonda, tío. ¿eh? ¿Re sí? ¿De ¿Verdad? Vale. ¿Y ahora no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. No se va a ir a la piso, no, eh. ¿vale? No, yo tengo que dar No se pone... Ok, sí, sí, Vale, pues eso no sirve más. ¿Qué? No sé si hago eso, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La mano no, no, no, hace falta. no, no, no, no, no, no, no, no, no, encima no, no, no, no, no, no, Ahora sí, ahora sí es una noche, no, no. Así, así, ah, ah, sí, así por cuando lo eh. ha dicho. No hay no bueno, la Si si no la vi, no la ignoro. No la Uy, no la la luce. la yo. ella, Que ella la luce no, Son anti-flicking. Anti-flicking. Ah, para. Cuando tu brava es alta, esta está para adentro. Pero Ah, Para ¿eh? ¿Te has quedado cigarro? Sí, a verdad. Si no, si mira, perfecto, pero en el momento que mira. Es la verdad. Es que no aguanto y está con un monitor y le de para la Te verdad. La para mí toca? No Chicos, venga, ahí terminando que los Se va a ver la finilla. minutitos. Bueno, no, no hemos tirado unas pocas veces tampoco, ¿no? No, no, no, más. Sí, no, no, no, no, sí, ya, ah, sorry, rápido, no, vale. Ya he hecho una vuelta porque no, no, no. la... no, no, no. esto. Ya tengo sí. uno nuevo y no, no, no, no. ahí estoy todavía... Que no me la he Claro. Me uno medio, Ah, los gozadores estos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, es igual. Soy el gozador más rápido de España. Bueno, la forma de pelo, se le nota en tener pelo porque... <risa> Claro, <risa> claro, ¿sabes? Nunca me he fijado la verdad. Sí. Pero... Truco. Para ¿sí? eh, ¿no? No, no, no. Bueno, a ver, nunca sí. digas nunca, ¿sabes Pero ah, No pasa nada, ¿quién va a saber? <risa> la gente no no te en, en casa. venga, <risa> ¿cómo somos? ¿Pares? ¿Pares? ¿Quién va a luchar? ¿Quién va a rodar? cinco Sí. sí. ¿Sí? o oh, Pues venga. Dos cosa mariposas, raspados, pasamos. Igual que siempre. El que, es, el que salga, entra Pedro. Pedro. Pedro, ya sabéis. Como si fuera el hermano pequeño. ¿Vale? Él todavía no está suelto. Y no quiero que se apoye así en una esa estas vale. ¿Vale? Entonces una cosa que, que él vaya viendo lo que está No hace falta que si él viendo lo va a caer. Que, que lo vaya viendo ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, vale. ¿Vale? vamos. Mariposa la amplitud cintura eh no, ¿No no estabas bajando el sitio sí ¿Estás ¿Sí? a seguir con los dos entonces vamos a seguir vamos Bueno, vamos vamos Base. Es base. Esta brevada, no te caiga, no te sientes. Es que no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no un las cosas. de de de la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 ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! que vale, vale. no va, a Oh, yeah, Pero bueno, miramos bueno. bueno, bueno. ¿Vamos ahí? Ahí Bien, tío. ¿Se te pagan? ¿Se ¿Se te Bueno, paramos ya no hemos pasado de lado.